muy fácil, muy simple de armar, eh, y bueno, estos gazebos tienen un precio realmente muy acomodado por la calidad que tienen, ¿no? Así que bueno, como siempre decimos, por este producto o cualquiera de los que tenemos disponible en nuestro local, esperamos su consulta y nos vemos en la próxima.